Bueno, pues buenos días, Egunon, eh, bienvenidos, bienvenidas una vez más a lo que son los foros permanentes de encuentro, esta iniciativa de la delegación de gobierno de Navarra en Bruselas y que hoy, en el viernes de hoy, 24 de junio, vamos a tratar sobre el programa Innovation Fund, eh, este programa que financia proyectos de demostración en de tecnologías bajas en carbono. Tenemos la suerte de contar hoy aquí con, con nosotros a dos ponentes eh, bueno, cuatro ponentes, pero dos personas a las que les agradecemos especialmente la intervención, tanto a Laura Coberro como a Carmen Millán, de CINEA, la agencia ejecutiva de la comisión encargada de estas temáticas, y que nos van a dar eh, bueno, pues el punto de vista, cuáles son las claves o cómo se pueden presentar los proyectos para que todas las empresas o todas las eh, bueno, entidades que puedan beneficiarse de esta, de esta convocatoria en Navarra pues podáis eh, hacerlo de la mejor manera posible y eh, teniendo en cuenta que tenemos todavía la call abierta y por lo tanto estamos en plazo y eh, tenemos un, un, eh, estamos de manera oportuna organizando esta formación para que podáis aplicar a la convocatoria que más adelante os van a explicar. También tenemos a Julián Jiménez y a Carlos Gil de SKC Tudela que ya son una empresa beneficiaria y por lo tanto nos van a contar de casos de éxito, cómo ha sido su proceso, cómo han hecho ellos para, eh, bueno, para solicitar esta financiación. ¿Cuál es el proyecto que tienen entre manos? que Es un proyecto pues bueno vinculado a la economía circular, puesto que lo que trata es de hacer un doble uso de los aceites industriales, pero ya nos eh, van a explicar eh, más en detalle ellos, eh, pues eso, en qué consiste, en qué estado está, eh, cuánto dinero han recibido y cómo pueden aplicar a este programa de financiación. Eh, más adelante contaremos con Beatriz Irala también de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas a la que agradezco también la organización de este webinario y que hará pues, la moderación del turno de preguntas y de las cuestiones que los asistentes, las personas que estáis hoy aquí acompañándonos podéis realizar. También las personas que nos encuentran aquí eh, que sepáis que se está grabando la, la formación y por lo tanto la podréis ver en diferido y la distribuiremos para todas las agentes de Navarra o personas que nos encontréis en Navarra pero que nos seguís a través de la retransmisión online que estamos realizando. Bueno, simplemente comentar que esto es una de las acciones contempladas en, la, en el Plan de Acción Exterior 2021-2024 del Gobierno de Navarra, que es el plan que realizamos a través de la Dirección General de Acción Exterior, y este plan contempla varios ejes, uno de ellos es acercar las políticas europeas a Navarra, y a través de ellos, eh, este es uno de los ejemplos, una de las acciones contempladas en este plan que es dar formación e información sobre los diferentes programas que existen en el marco financiero plurianual, que nos encontramos al inicio del periodo, nos encontramos en el primer semestre del 2022 y, por lo tanto, hay muchísimas oportunidades. Hoy estamos hablando de Innovation Fund. En seminarios previos hemos tratado Horizonte Europa y las diferentes misiones. Hemos hablado también sobre LIFE, hemos hablado también sobre Europa Digital, Europa Creativa, la Unión Europea por la Salud, hay una multitud de programas europeos en los cuales la empresa Navarra, las sociedades públicas, las instituciones, el Gobierno de Navarra podemos acceder y podemos aplicar. Y nuestra misión como dirección general es hacer fácil esta información para que las entidades navarras participéis de manera activa en los programas y los proyectos europeos. Todo esto lo hacemos en coordinación con la Oficina de Proyectos Europeos, por eh, supuesto que mantenemos una vinculación tanto a la delegación de Bruselas como la Oficina de Proyectos Europeos, que ayudamos y que animamos a los distintos departamentos de Gobierno de Navarra a participar. Sabéis que LIFE y programas medioambientales van muy en línea con la Estrategia Navarra-Green de Gobierno de Navarra, esta estrategia que persigue eh, bueno, pues, vincular también con las grandes políticas europeas, como son el Pacto Verde Europeo, eh, del cual eh, desgrana también el Plan de Acción de Economía Circular, el Paquete Legislativo Fit for 55, y recientemente anunciado RepowerEU eh, eh, para poner fin a la dependencia energética de terceros países. Pues bien, todas estas políticas europeas lo que intentamos es engranarlas o alinearlas en las políticas regionales de Gobierno de Navarra y de ahí que seleccionemos este tipo de programas para hacer esta formación en financiación, en este caso en Innovation Fund, en la convocatoria que nos van a explicar. Por mi parte, agradecer de nuevo a las personas ponentes que os encontráis hoy aquí con nosotros con nosotras de manera online y que nos vaya a explicar de manera detallada los, las características y detalles de esta convocatoria así como SKF felicitar a, además de agradecer que estoy aquí con nosotros pues que sean esta empresa beneficiaria y que ojalá sirva de ejemplo o que logre inspirar a otras empresas de Navarra a otros proyectos que quieran pues, replicar eh, no tanto el proyecto sino la participación en este tipo de programas y vamos a intentar o procuramos entre todos dar más conocimiento sobre qué significa y cómo hacerlo. Eh, desearos que tengáis una muy buena jornada. Lamentablemente no va a poder quedar más eh, más que esta pequeña introducción. Y agradecer de nuevo también a las personas asistentes, a las personas que os encontráis hoy en público aquí, que os habéis dedicado tiempo para seleccionarlo, para atender a esta formación que estamos realizando. Y eh, recordaros que compartiremos tanto las presentaciones como la grabación para que vuestros compañeros, vuestras compañeras, o vuestros conocidos eh, puedan eh, tener más información sobre este programa. Muchísimas gracias, lo dejo aquí y así doy paso a Laura, eh, que cuando quieras eh, puedes eh, empezar a intervenir. Gracias y buenos días. Es que ricasco. Buenos días. Eh, muchas gracias Sergio, muchas gracias a Beatriz uh, por la invitación. Eh, voy a ver cómo uh, puedo... Compartir mi pantalla. Ahí, ahora. Show screen. Sí, uy, uy, espera. Show screen. Monitor tú. A ver. Si prefieres podemos... Comer? Ah, ya está. ¿Veis la presentación? Sí, perfecto. Vale, pues la pongo en grande. Y opa. Vale. Perfecto. Ahora sí, que creo que... <ríe> Creo que ya funciona. Pues muy buenos días a todos los asistentes, Egunon. Eh, muchas gracias a, a Sergio, a Beatriz, a la delegación del Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra, por uh, la oportunidad de presentar uh, este, este programa, el Innovation Fund. Uh, mi nombre es Laura alcoberrovía yo soy coordinadora de... ...de evaluación uh, de este programa y mi compañera uh, Carmen Millán Chacartegui es uh, gestora de, uh, de proyectos. Entre las dos os vamos a presentar uh, un poco el, uh, uh, el programa, uh, quiénes somos, qué es lo que, fin qué es lo que financiamos y en particular la, la convocatoria uh, para small scale projects que está abierta hasta finales uh, uh, hasta finales de agosto eh, como veréis la presentación uh, uh, la, las, um, uh, la presentación está hecha en inglés uh, porque es una presentación que utilizamos también en, en otros foros pero bueno haremos lo posible para uh, para explicar uh, también en español los diferentes los diferentes conceptos pero bueno va a haber un poco de un poco de mezcla eh, antes que nada, uh, bueno, un poco la, la organización de, de la presentación, iremos de lo más general a lo más, uh, a lo más uh, concreto. Eh, entre lo más general pues empezamos para presentar CINEA, ¿Quién es CINEA, es la agencia de la Comisión Europea uh, para uh, Clima, uh, Redes de Infraestructura uh, y uh, Medio Ambiente. Eh, gestionamos un presupuesto de acerca de uh, 56 billones de euros para el periodo uh, 2021-2027 eh, y el foco de, de la agencia es en uh, uh, infraestructura, energía, tecnologías uh, que contribuyan a la descarboni descarbonización, eh, eficiencia energética y uh, medio ambiente. En este sentido, veréis que además del Innovation Fund, la agencia también es responsable de la gestión de otros programas alrededor de estos ámbitos, de estos ámbitos en particular el programa Connecting Europe Facility en, en, en el ámbito de transporte y uh, energía, el programa uh, LIFE, uh, las... Uh, um, partes de Horizon Europe que están dedicados a clima, energía y movilidad, uh, el, uh, el, el fondo um, de pesca y, um, uh, y asuntos marítimos y otros uh, nuevos um, mecanismos de, de financiación como la Renewable Energy Financing Mechanism o la Just Transition Mechanism, de los cuales no vamos a hablar hoy aquí. Nos vamos a concentrar en el Innovation Fund. El Innovation Fund, el objetivo pre, eh, principal del programa es eh, acelerar, acelerar el eh, desarrollo de tecnologías limpias que contribuyan a descarbonizar eh, la economía europea. Eh, en este sentido, hay cuatro ámbitos eh, principales en el que interviene el Innovation Fund. Producción y uso de energías renovables, incluyendo la fabricación de componentes. Captura de carbono, tanto para utilización como almacenamiento. Industrias intensivas en uh, consumo de energía y um, almacenamiento de energía. Eh, para dar algunas, uh, algunas cifras del Innovation Fund, actualmente conta contamos con un uh, presupuesto uh, potencial de uh, 38 billones uh, 38 uh, de aquí al 2030. Eh, pequeña anotación, el Innovation Fund, uh, a diferencia de otros programas europeos, eh, no está dentro de lo que serían las perspectivas financieras uh, multianual, multianuales eh, del presupuesto de la, de la Unión Europea, sino que uh, está financiado directamente con los ingresos que percibe la Unión Europea eh, en los mercados de, de carbono a través del, um, del ETS, del uh, European Trade, Emission Trading, uh, Trading System, pero tampoco voy a, voy a entrar más en los detalles, solo que sepáis que este es el origen de los fondos que se distribuyen a través del Innovation Fund, son los mercados de carbono. Entonces, a nivel de, de lo que es el, la, la, la, la gran la subvención que el Innovation Fund propone, puede contribuir hasta un máximo de un 60% de los costes de capital de los proyectos. Estamos hablando de los proyectos a pequeña escala. Para los proyectos a gran escala es un poquito más complicado. Eh, en todo caso, eh, eh, el Innovation Fund se basa en el concepto de costes relevantes y puede financiar hasta el 60% de estos costes relevantes. Para los proyectos de pequeña escala eh, nos referimos al CAPEX. Eh, 40% como máximo de esta subvención... Se puede obtener en el momento en que se, el proyecto llega a la, a la financial clause, en el momento en que todos uh, los otros fondos están, uh, están disponibles. Y a, nivel, uh, a medida que avanza el proyecto mm, se pueden uh, desbloquear el resto uh, de, uh, de pagos en base también a la uh, comprobación que efectivamente el proyecto está contribuyendo a disminuir las, um, uh, las emisiones de, uh, de GIG. De. Uh, a, nivel de uh, a nivel de programa, la intención es que uh, todos los años haya una convocatoria, una convocatoria para... Um, small scale y una convocatoria para large scale, pequeña escala, gran escala, más o menos siguiendo la misma, la misma cadencia. Como la convocatoria small scale, por ejemplo, se abrió en, en marzo de este año. La idea es que pues, en más o menos alrededor de la, de la primavera, cada año haya una small scale y una large scale hacia, hacia, final, de, hacia final de año. Eh, el número mínimo de participantes en las convocatorias Innovation Fund es uno. So, eh, entonces, una sola empresa, un solo applicant eh, puede presentar una, una solicitud de subvención. Y aparte de uh, la, uh, la subvención, también existe la posibilidad que algunos proyectos eh, puedan recibir lo que se llama el Project Development Assistance, que es un apoyo mm, eh, del European Investment Bank para mejorar la, um, la madurez financiera de uh, ciertos proyectos que no, uh, que no pueden todavía obtener eh, una subvención. Eh, en esta en esta imagen ve um, Veréis uh, las uh, las cifras que, hemos, uh, que podemos uh, publicar hasta ahora. Hemos tenido dos, uh, dos calls, dos convocatorias, una para uh, uh, proyectos a gran escala y una para proyectos a pequeña escala, de las cuales han, uh, han, um, <coughs> han uh, salido uh, unos, uh, unos 40, 40 um, proyectos uh, en total. Eh, y para los cuales ya se han firmado uh, los uh, convenios de, uh, de subvención. Eh, como podéis ver, el número de, um, de solicitudes respecto al número de, de subvenciones, eh, eh, el ratio es bastante, bastante competitivo. Uh, y, bueno, eh, tenemos proyectos prácticamente en todos uh, en todos los sectores eh, que cubre el Innovation Fund. Eh, y aquí podéis ver también que uh, uh, hay proyectos distribuidos uh, uh, por, um, por áreas geográficas y en los diferentes uh, sectores, eh, con lo cual eh, de momento tenemos un, sea, un portfolio bastante eh, equilibrado a nivel geográfico y a nivel uh, sectorial. Yendo uh, específicamente a la a convocatoria uh, para proyectos a pequeña escala, está abierta hasta el 31 de agosto uh, de este año. Eh, tenemos un presupuesto de um, 100 millones eh, y, um, como os explicaba antes, la uh, subvención puede cubrir hasta el 60% del uh, del capital expenditure, que para los proyectos de pequeña escala es de hasta 7 millones y medio de euros. ¿Qué se puede financiar? Como he comentado al principio, el Innovation Fund se focaliza en tecnologías innovadoras para reducción de carbono y también tecnologías que puedan ser escalables que puedan ser comercializables en un lapso de tiempo relativamente uh, corto. En este sentido, uh, la, lo que se llama la madurez financiera de los, uh, de los proyectos es también importante, en el sentido que eh, son proyectos que no cuentan únicamente con la grant, que pueden uh, contar también con fondos propios de los, uh, de los beneficiarios, eh, con apoyo de otras eh, entidades financieras, eh, de otros fondos públicos, pero en todo caso que puedan, eh, eh, que puedan aportar tecnologías que puedan entrar, fácilmente, eh, pueden entrar, puedan entrar eh, rápidamente en el mercado eh, para acelerar el desarrollo de, eh, de estas tecnologías. Antes de, de ir en eh, los detalles de uh, lo que es la convocatoria y uh, cómo, cómo preparar, preparar uh, una solicitud de subvención, eh, uh, os quería presentar brevemente este enlace, que es el Self-Check Questionnaire. Si os estáis pre eh, preguntando, ¿este fondo es para mí o es para mi proyecto? Eh, es un buen uh, primer paso ir a este cuestionario antes de ir a la, a, a la convocatoria o a la application form, porque eh, os va a dar un poco una idea de um, si uh, el proyecto está realmente preparado para uh, presentarse al Innovation Fund y, um, y tener oportuni um, oportunidad de ser financiado. Eh, cuando habéis terminado este Subject Questionnaire, como veis, hay una, hay una representación gráfica eh, respecto a si el proyecto eh, está dentro de, lo, de la cobertura, dentro de lo que el Innovation Fund eh, pretende, puede, eh, pretende financiar a nivel de FIT, y si el proyecto está a, a un nivel de, de madurez suficiente eh, para... Um, para ser financiable a nivel de readiness. Así que esto os puede dar ya una primera uh, idea antes de uh, preparar una, una solicitud uh, de, de subvención, uh, porque, bueno, como veréis en la segunda, en la segunda parte de esta presentación, uh, hay uh, mucha información muy detallada uh, que uh, se analiza durante uh, la evaluación. ¿Cómo funciona el proceso de evaluación? Entonces, una vez la, las candidaturas se presentan, el primer paso es una comprobación que los proyectos y las entidades que los promueven son elegibles y admisibles en función de, de las condiciones de la convocatoria. Los criterios de evaluación son analizados por. Eh, evaluadores externos, eh, no es personal de la comisión, no es personal de CINE quien evalúa los proyectos, sino uh, in, expertos independientes y al final uh, del proceso se establece un, un ranking, una lista de proyectos en función de, um, de la puntuación, se consulta con los estados miembros y a partir de ahí eh, se empieza el, proyecto, el, el, perdón, el proceso uh, de um, de preparación de uh, subvención para los que son subvencionados y de uh, Project Development Assistance uh, con el, EI, con el uh, European Investment Bank para los que uh, han obtenido esta, uh, esta posibilidad. Eh, las condiciones de admisibilidad y elegibilidad, no me voy a entretener mucho con ellas, eh, pero es importante... Eh, eh, para los uh, proyectos de pequeña escala la, la, el tamaño de los proyectos en, en el sentido de cuál es el, uh, el CAPEX, el, um, el capital expenditure, que tiene que ser entre 2 millones y medio y 7 millones y medio. La duración también es importante. Eh, los proyectos tienen que estar en, opera, uh, uh, en operación por lo menos... Durante eh, tres años y uh, tienen que poder uh, demostrar obtener la financial clause eh, dentro de los primeros cuatro años desde la firma del um, del acuerdo de subvención. El resto de criterios de admisibilidad y elegibilidad son también básicamente a nivel, a nivel administrativo, pero es importante... Eh, es importante que uh, las uh, um, applications o que la solicitud esté uh, completa y que se uh, entre en el sistema um, uh, antes de la, de, del cierre de la, de la convocatoria, que es el 31 de agosto a las 5 de la tarde. Un minuto más tarde y ya es demasiado tarde. Eh, ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Son los mismos eh, en, en todas uh, las calls de Innovation Fund, si habéis, uh, vis, eh, si habéis participado o habéis visto las convocatorias anteriores. Eh, las emisiones GIG, tanto absolutas como relativas. El, um, cómo, ¿Cuánto de, innova, de in, in, in, innova, innovativa es la tecnología que se propone en el, uh, en el proyecto? la madurez del proyecto, cómo puede ser escalable y el cost-efficiency, es decir, eh, el, el, el coste de reducir um, una tonelada de, uh, de CO2 con la tecnología que propone el proyecto. En esta tabla podéis ver un resumen de eh, cómo uh, se evalúa, bueno, no de cómo de cuál es el um, Uh, la máxima puntuación para cada uno de estos uh, de estos cinco criterios de evaluación algunos se declinan eh, más en detalle en um, en en otros uh, en, en en diferentes en diferentes partes cada una con, con su con su máxima puntuación y en algunos casos ves que hay una puntuación mínima para uh, para poder pasar, para poder ser uh, financiado. En ese caso, los proyectos que eh, no obtienen esa mínima puntuación uh, no pueden uh, ser uh, financiados. Uh, el sistema de puntuación uh, es un poco diferente de cómo se eh, aplicó en la, en la primera convocatoria. Por eso, uh, si ya uh, lo, habíais, uh, uh, lo habíais visto en el, en el pasado, os advertimos que es un poco es un poco di, um, diferente. Los criterios son los mismos. Uh, la evaluación de proyectos es secuencial y, es, uh, y se aplica lo que se llama la uh, evaluación en cascada. Es decir, hay diferentes fases de, uh, en la evaluación y los uh, proyectos que no pasan una fase ya no son evaluados uh, para los otros criterios. Uh, el orden está uh, explicado en, el, en, el, en la convocatoria, está reflejado también en esta, uh, en esta presentación. Los proyectos que no son ni elegibles ni admisibles ya no van más allá en la evaluación. Los proyectos que no uh, cumplen con el mínimo, uh, que, que no pasan el mínimo, uh, la mínima puntuación en el um, degree of innovation por ejemplo pues ya no siguen en, en, la, en la evaluación de los otros uh, de los otros criterios de, de evaluación uh, y en esta en esta um, eh, en esta diapositiva podéis ver un poco lo que uh, uh, lo que contaba al principio de cómo se distribuye el grant, o sea, la subvención, una vez el, el proyecto ha sido seleccionado, se ha firmado el acuerdo de subvención, cómo se distribuye y en qué momento se pueden desembolsar los diferentes, los diferentes pagos. Con esto voy a pasar la palabra a Carmen. No, todavía no. Todavía no. Eh, solo algunas recomendaciones para antes eh, de, de, de presentar eh, una, una, una solicitud de subvención. Como os he explicado al principio, el self-check cuestionar os puede ya ayudar a decidir si vale la pena o no de presentar el proyecto a este programa o, a lo mejor, sí a este programa, pero no a esta call, a una call más adelante. Una vez la decisión está tomada, uh, os invitamos a leer eh, con, um, con calma todos los documentos y todos los requisitos. Hay muchos, ya, ya, ya lo veréis. Eh, y um, una, uh, y um, empezar a preparar la convocatoria con tiempo, uh, porque uh, la preparación de una, de una solicitud para el Innovation Fund... Puede llevar mucho tiempo, es bastante complicada y, como ya os decía antes, eh, la fecha límite es um, es muy draconiana. Así que si veis que no vais a estar a tiempo para, uh, para esta convocatoria, mejor esperar a la siguiente, mejorar la propuesta, eh, verificar que todo, uh, que todo lo que queréis um, uh, reflejar en la propuesta uh, sea correcto y uh, consistente en los diferentes uh, en los diferentes uh, documentos um, para tener más posibilidades de, uh, de obtener una, una puntuación elevada y de poder ser financiados. Y ahora sí, eh, paso la, la palabra a, a Carmen, que os va a explicar en, con más detalle cómo preparar una propuesta y una propuesta de éxito. Muchas gracias. Gracias, Laura. ¿Puedo tener el control yo de la presentación o mostrar mi pantalla? Sí, sí puedes, Carmen. Perfecto. Sí. Uh, a ver, un segundo. Sí. ¿Eh, ¿Se ve mi presentación? Sí. Perfecto. Pues nada, yo eh, soy Carmen Millán Chacartegui, eh, soy gestora de proyectos en el Innovation Fund. Y como tal, pues me encargo de supervisar la correcta implementación de los proyectos conforme al contrato, conforme al gran agrimen. Y también como gestora de proyectos eh, participo como moderadora en las evaluaciones de las propuestas que se presentan a las distintas convocatorias. Guiando a los expertos eh, durante las discusiones y comprobando que todas las propuestas se evalúan eh, eh, de forma adecuada. Eh, yo voy a, voy a dar una, unas breves indicaciones de cómo presentar una propuesta siguiendo el sistema informático eh, del programa. Eh, así que para comenzar, este es el enlace en el que podéis encontrar la convocatoria que se encuentra abierta actualmente para los proyectos de pequeña escala. Una vez que entréis en ese enlace, lo que vais a ver es una pantalla con todos los programas eh, de la Comisión Europea y en concreto tenéis aquí el enlace al programa Innovation Fund. Una vez que entréis ahí, accederéis a, a la plataforma del Innovation Fund donde encontraréis eh, las distintas convocatorias publicadas hasta la fecha. Actualmente son cuatro, eh, tres que ya están cerradas, dos de eh, proyectos de eh, large scale y otro de pequeña escala cerrado y el actual que se encuentra abierto para eh, proyectos de pequeña escala. Como ya ha comentado mi compañera Laura, eh, la convocatoria está actualmente abierta hasta el 31 de agosto a las 5 de la tarde en punto, hora de Bruselas. Una vez que, que entréis en este enlace, en el enlace de, de la convocatoria abierta, entraréis en esta pantalla donde podéis ver toda la información general y los topics, eh, el Topic Conditions and Documents. Toda la información necesaria para preparar la propuesta está aquí. Una vez que entréis en el Topic Conditions and Documents, eh, le dais a Show More y ya podéis encontrar eh, todos los documentos que son necesarios, todas las instrucciones necesarias para preparar la propuesta. Lo principal por lo que debéis empezar es leyendo bien el documento de la convocatoria. Aquí vais a encontrar todos los aspectos generales que tenéis eh, que tener en cuenta y, eh, y además eh, en ese mismo apartado pues, tenéis eh, todas las herramientas necesarias para uh, aportar eh, los anexos que, que, son, que se tienen que, que añadir, voy a explicar a continuación. Una vez que hayáis leído el documento de la convocatoria eh, y al final de esta misma página, abajo del todo, encontraréis eh, la forma de comenzar eh, la, pre la presentación de la propuesta. Entráis en Start Submission y ya entráis directamente en la plataforma donde podéis crear la propuesta. Una vez ahí, podéis descargar todos los modelos necesarios que tenéis que preparar con la propuesta. En concreto, aparte de, podéis descargar la parte B y además eh, los modelos para el cálculo de, de los costes relevantes, el, la herramienta en Excel para el cálculo de los gases de efecto invernaderos evitados y eh, dos anexos nuevos, que son la eh, información sobre el participante y el cronograma del proyecto. Todos estos documentos los descargáis y podéis trabajar online eh, preparándolos. Para cualquier tipo de pregunta sobre el programa o cualquier tipo de problema técnico con la plataforma, tenéis eh, dos enlaces a los que podéis eh, contactar directamente. Además de esa dirección de correo electrónico, y un teléfono eh, para resolver los temas eh, técnicos de IT. En el, en el online manual eh, encontraréis también eh, los diferentes pasos con detalle de cómo eh, presentar la propuesta. Y en how to también tenéis eh, eh, información de cómo resolver eh, problemas técnicos eh, de la plataforma. Ahora, pasando ya a lo que es el contenido de la propuesta en sí, eh, la, una propuesta eh, consta de tres partes, la parte A, la parte B y la parte C. La parte A engloba lo que son la, la información administrativa del proyecto, su presupuesto y los números finales de gases de, de, gases de efecto invernadero evitados y el cost efficiency, el, el número final de euros por tonelada de, de CO2 equivalente evitada. La parte B consta de un documento principal, cuyo límite son 70 páginas, más eh, todos los anexos a esta parte B, que ahora veremos cuáles son. Y por último, una parte C, que incluye los Key Performance Indicators del proyecto, pues, engloba eh, tanto eh, ubicación del proyecto, eh, sector... Eh, eh, do, datos financieros, datos de, de gases de efecto invernadero, etc. Carmen, perdona a... por interrumpirte, eh, sí. eh, dos minutitos, ¿vale? Perfecto, sí pues puedes. voy a ir bastante más rápido. <risa> bueno, la parte A eh, consta de cuatro partes, la información general, los participantes, el proyecto y otras cuestiones. Aquí lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que la información general cuando seleccionéis el fix Keyword 1 lo que vais a dar es el sector en el que presentáis la propuesta. Y esto es importante, porque de ahí va a depender el, el, el formato que utilicéis para el cálculo de las emisiones de efecto invernadero que evita el proyecto y que también va a tener una influencia en el ranking final de la propuesta, de la propuesta dentro de su sector. Esto es lo que os acabo de comentar. Aquí tenéis en el apéndice 1 de, eh, de la metodología de los gases de cálculo de gases de efecto invernadero, que está en la página que, que os mostré al principio de mi presentación, tenéis los diferentes sectores y tenéis que indicar en ese campo, PIX Keyword 1, eh, cuál es el sector que, eh, al cual se, se presenta la propuesta. En la parte B ya tenéis lo que es el, la información general del proyecto y, y del beneficiario y ya se entra en detalles técnicos del proyecto. Eh, no solamente detalles técnicos, sino que ya en este documento se recoge de forma general cómo la propuesta aborda los diferentes criterios de evaluación del programa, tanto de emisiones que se evitan, el grado de innovación, el nivel de madurez de la propuesta, tanto, tanto técnico como operacional y financiero, la escalabilidad y el, y el cost efficiency. Esos son los criterios que se evalúan en el proceso de, de evaluación de propuestas. Y por último, la sección C ya se entra en detalle en el, en el plan de trabajo, los, eh, los paquetes de trabajo, actividades, hitos, entregables y cronograma. En la parte B, eh, solamente mencionar que es importante el, cómo organizáis los paquetes de trabajo, porque el programa Innovation Fund está basado en, el, en la metodología de LAMSAM, o sea, eh, que se paga por paquetes de trabajo completados. Eh, no es como en Horizonte 2020 que se miraba el coste de cada elemento eh, necesario para, para implementar el, el programa de trabajo sino es una cantidad eh, global por paquete de trabajo, por lo cual al final de cada reporting period lo que se evaluará es si se ha completado un paquete de trabajo y si se ha alcanzado el hito financiero asociado a ese paquete de trabajo y conforme a eh, la evaluación de, de, de su alcance, se pagará la cantidad total o no se paga nada. No existen pagos, por ejemplo, parciales. Entonces, el, la estructura del, paquete, del programa de trabajo debe incluir el primero el primer hito, el, el financial close, el cierre financiero del proyecto, el segundo proyecto el segundo paquete de trabajo, eh, actividades entre el cierre financiero y la entrada en operación, y luego tres paquetes de trabajo más, de trabajo más que incluyan cada uno un año de operación de la planta. Son tres años de operación de la planta y al final de cada año de operación eh, se demostrará cuáles son las emisiones de efecto invernadero evitadas en la operación de ese año y se pagará en función de que se alcance o no esas emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o de que se alcance no, el cierre financiero o la entrada en operación de la planta. No quiero detenerme más porque el tiempo, no tengo suficiente tiempo. Eh, aquí veis cuáles son los documentos que son obligatorios entregar junto con la parte B y que, cuyos templates podéis encontrar en, en, la, en la página de la convocatoria. Los, eh, los documentos opcionales incluyen, por ejemplo, pues carta de apoyo de organizaciones que queráis incluir, eh, informe un due diligence, otro tipo de información adicional que no hayáis podido entregar en los otros anexos del, de, de la parte B. Estos dos documentos son nuevos, lo que con respecto a, a convocatorias anteriores, la información del participante y el eh, cronograma. Eh, como documento. al ¿no? siguiente porque si no, como a las vale, 12 pues, una, y, el... una vez que presentáis el proyecto, eh, el programa os dirá que, que la habéis presentado correctamente y lo único que tenéis que tener en cuenta es que podéis modificar la propuesta hasta el cierre de la convocatoria, con lo cual podéis entregar una primera versión y luego irla mejorando antes de que se alcance el 31 de agosto a las 5 de la tarde, accionando aquí. Aquí con la presentación os dejo... Eh, Enlaces muy interesantes al InfoDay eh, donde hay una, una explicación muy detallada de cada uno de los criterios de selección que es realmente importante conocerla y otros enlaces relevantes que pueden ser de interés. Información sobre la próxima convocatoria de larga escala y por último siempre estamos buscando nuevos expertos que nos ayuden en la evaluación de las propuestas, con lo cual si tenéis interés en participar como experto podéis eh, ir a este enlace que aparece al final de la, de la diapositiva y registrarlo como experto. Pues nada, eso es todo por mi parte, muchas gracias y siento haber eh, presentado tan rápidamente. Muchas gracias, sí, eh, la verdad que daba para, para más tiempo, eh, muchas gracias por toda la información tan clara. Y vamos a pasar, solo nos quedan 15 minutitos, eh, vamos a pasar a, a Julián Jiménez, que es director de SKF, una empresa de Navarra en Tudela, y su compañero Carlos Gil, que nos van a contar un caso de éxito en Navarra, en este ámbito. ¿Estáis por ahí? Sí, estamos por aquí. Vale, tenéis que encender la, la cámara. Ahí te vemos. ¿Compartimos nosotros? ¿O no estamos acostumbrados a este sistema. Usamos eh, TIN normal. Show my screen, eso es lo que tengo que coger o elegir el archivo primero, entiendo, ¿no? Eso es. Bueno, no sé si veis eh, la presentación. Sí, creo que no es la primera diapositiva. Ahora sí. ¿eh? Ah, no, uh -huh. perdón. Se sí, muere la primera. Esta es, esta sí. es la. Ahí. No, más arriba. Un sí, poco sí, más sí, arriba. Aquí. Ahí. Eh. Ahí. Bien, pongo en modo presentación. Bueno, en los 15 minutos que tenemos, pues eh, hablaremos. Eh, ¿Por qué no se ve ahora esto? Te oímos perfectamente. Dale clic. Dale clic. Será. No, pero ahora se ha perdido la presentación. Show screen, a ver. Se ha perdido, bueno, por lo menos no la tengo en la pantalla, la presentación. Eh, quizás, a ver esto. ¿Veis ahora? Sí. sí, ahora lo vemos. Cuando la si pongo no, en modo presentación no se desaparece, ¿eh? no sé qué pasa. O sea, ahora está. Ver? La, ¿Podéis ver así lo que presentamos también? Sí. ¿Es suficiente para bien, entenderlo? Sí, sí vale. Sí. Bueno, pues antes que nada, eh, primero explicar un poco un proceso de estos, de, de, de decidir en una empresa eh, que vamos a hacer eh, esta presentación. Ahora mismo desaparece otra vez, es que no sé qué pasa, sin tocar nada. Eh... Se, se ve perfectamente ¿eh? pero yo no veo yo no veo si quieres lo, eh, lo vamos a compartir nosotros vale pues sí, y nos cuando... a... sí. vale sí. sin tocar nada se ha marchado la imagen de la presentación claro vale pues ahora nos la pone Carla Va. Vale, por pues los pasos que hay que dar, que creo que es también una parte importante, primero es cuando eh, a nivel de, de fábrica ves una potencialidad de este proyecto que, que se, digamos, estuvo, estaba en un proceso de investigación en Suecia que se llama DST rico Oil, que suponía una mejora eh, o supone una mejora medioambiental, económica y de proceso eh, en aquellas empresas que lo implanten, pues enseguida nosotros que somos una empresa CO2 neutral ya desde el año 2019 y totalmente volcada en los temas de medio ambiente, de economía circular, de, de disminución de consumo de energía, etcétera, etcétera, pues levantamos la mano y nos pusimos ahí en la primera línea para proceder a la industrialización de este, de este digamos, de este invento, esta invención y hacerlo extensible a las empresas del mercado exterior que quieran entrar en este proceso de economía circular. Primer paso, pues eh, estando en Tudela, pues yo hablé con la Asociación de Empresarios para conocer un poco, oye, qué sabéis de la Comunidad Europea, cómo funciona esto, qué cosas puede haber y similares. Luego, eh, desde ahí, de ahí la, la Asociación Empresarial me, me dio el nombre de Miquel Irujo, que en aquel momento estaba, pues era el delegado, digamos, de del Gobierno Foral en la Comunidad, en Bruselas, y le llamé, me acuerdo, un viernes por la tarde, y le dije, oye, mira, estamos aquí en este proceso, ella me empezó a guiar un poco, me habló del H2020, de los distintos proyectos que había. Y de ahí también me dio una, un consejo que, desde luego, el tiempo nos ha demostrado que es muy necesario. ¿no? Dijo, Julián, si, si pensáis hacerlo vosotros solos, pues es un proceso muy difícil, hay que conocer muy bien la dinámica que tiene la Comunidad Europea, la presentación de proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces nos dio una lista de empresas que podían asesorarnos y pues nos decidimos por Zabala, quien ya conocíamos de otras etapas de nuestra vida profesional. El punto 5, nombramos un equipo SKF Zabala, decir pues vamos a trabajar en esto, y ya empezamos a preparar, contactamos con Cinea y empezamos ya a preparar pues, toda la documentación que hay, que sí que es una extensión, o sea, una, una documentación, digamos, extensa, muy completa y muy fiable, es decir, no sirve de decir cualquier cosa, sino todo tiene que estar soportado. ¿verdad? Y luego, hace unos meses, ya se firmó el gran agriman en el punto número 7 y, y empezó ya la fase número 8, que es ya trabajar con ellos y empezar a, a presentar datos y pues, el proceso de di diseminación de, de tu idea, qué estás haciendo, cómo lo estás comunicando a la sociedad, etcétera, etcétera. ¿eh? Pasa, por favor, al, al, al proyecto siguiente. Bien, pues nosotros eh, hemos empezado este proyecto, ha estado, hemos empezado en, en el mes de mayo, una, una visita de la presidenta Foral y del consejero, fue el momento en el que ya empezamos a, a procesar aceites industriales, que ahora explicaré eh, en qué consiste esto. Pasa, pasa, por favor. Bien, es un concepto, un concepto de doble separación de, de, de tecnología, pasa, que explicaremos en la siguiente slide lo que, en qué consiste. Bueno, por este proceso, en los aceites industriales, aquí no estamos hablando de aceites de cárter de automóvil, ¿eh? hablamos aceites de aceites pues de lubricación, de aceites de temple, de aceites de hidráulicos que, que usamos todos en nuestras fábricas. Pues de alguna manera, cuando se aporta ese aceite, vamos a llamarle en uso, pero que tiene un nivel de contaminación de partículas que pueden ser metálicas o hollín o agua o biofulling, seres vivos de alguna manera, pues eso es la contaminación que esos aceites tienen, pues con, con la aportación de un booster que llamamos nosotros, eh, ese material es capaz de aglutinar a todas esas contaminantes que tiene ese aceite. Pasa por favor a la siguiente. Y de alguna manera con un proceso de mezclado de ese booster, asimilación, coalescencia, pues conseguimos separar esas partículas eh, contaminantes del aceite. Y volviendo el aceite a sus condiciones eh, iniciales o primogéneas que tenía cuando se empezó a utilizar. Este proceso tiene varias ventajas. Una que no, de, no destruye ningún otro elemento que tenga el aceite en su composición. Es decir, los aditivos los, los mantiene y por tanto no, no cambiamos eh, digamos el, el core el cor de, de ese aceite. Y segundo, es un proceso que se puede hacer tantas veces como se quiera. ¿no? Entonces, eh, pasa por favor. De alguna manera, en la industria teníamos aquí, en la parte, en el eje horizontal, tenemos los tamaños de, de, de las partículas contaminantes que hay en un aceite, como digo, industrial. Hay partículas desde un nanómetro, es decir, mil veces más pequeña que la micra, eh, hasta, eh, ponemos aquí, 100 eh, micras de tamaño. Entonces, la zona azul es la zona en la que todas las empresas estamos trabajando. Tenemos sistemas de, de filtrado, sistemas de de coger partículas de tamaño micra, pero toda esa zona de color granate pues no, no, no se ha tocado hasta ahora, hasta que este proceso de DST pues, se va a lanzar. ¿no? Entonces, eh, esas partículas, ¿por qué son tan importantes esas partículas nanométricas? Pues porque son las que facilitan el proceso de oxidación del aceite y por tanto el aceite ya se queda inservible sin posibilidad de esto Entonces, con nuestro proceso somos capaces de quitar esas partículas nanométricas ...y por tanto mantener el aceite en condiciones ideales. Por favor, cambia. Bueno, pues un aceite más limpio pues tiene todas estas ventajas. ¿no? Eh, eh, nanofiltración, pues eh, quitamos partículas de tamaño de nano, evitamos cambios de aceite, menor desgaste en los sistemas de circulación del proceso... ...quitamos lo que se llaman barnices que obligan a que el aceite esté trabajando en condiciones de temperatura más alta, que no es bueno, es decir... Las máquinas duran más y desde luego tienes un proceso de producción pues, más eficiente, con menos paradas, con menos sobresaltos y sobre todo que es más predecible lo que te va a pasar. Pasa por favor. Este es el proyecto en sí. Eh, de alguna manera hay varias etapas. Eh, como digo, ese mezclado de, del aceite que queremos limpiar con el booster, que es el, el componente que añadimos. Y procesos de sedimentación, decantación, para al final, empezando, digamos, por la izquierda, pues acabar, perdón, empezando por, sí, por la izquierda, acabar por la derecha con el aceite limpio, ¿no? Pasa, por favor. Estas son dos vistas de esta instalación, que ya la tenemos eh, operativa en la fábrica. Podemos tratar hasta 5.000 metros cúbicos al año, dependiendo de la viscosidad de los aceites. Eh, cubrimos hidráulico, lubricación, temple y mecanizado. Viscosidad desde un centistock hasta 220, es una banda importante. Y llegamos a la partícula enano. Pasa, por favor. Este proyecto, pues con el con la colaboración de, de las diferentes entidades en el gobierno foral, pues tenemos también en la comunidad foral, tenemos la asociación y la industria, que fue quien nos hizo el proyecto. Pasa, por favor. Y la ejecución pues se, se llevó a la empresa eh, Obenasa, que fue la que ofertó y tuvo la mejor eh, oferta, la que consideramos más competitiva. Pasa, por favor. Bueno, esto es otra vista de la misma instalación. Eh, en concreto, esto es nuestro almacén de y ahora doy palabra a Carlos Gil, mi compañero director de ingeniería y de este proyecto, que explicará eh, esta parte. Muchas gracias. Sí. Hola, eh, buenos días a todos. Eh, voy a explicar rápido que no queda mucho tiempo. Bueno, un poco ya sabéis que, como ha comentado Carmen, eh, uno de los criterios para la adjudicación, aparte de la innovación y, y demás, es el, el criterio de la evitación de emisión de gases de efecto invernadero, lo cual hay que justificar bastante bien en, en la memoria, en la documentación y, y demás. Eh, esto es, un, es una información un poco general. Luego estaba particularizada y subida al portal de la Unión Europea ya con el caso de Tudela, con nuestro eh, mix de electricidad, nuestros eh, los distintos kilómetros para cada componente y demás. Entonces, la comparación es esta. o sea, eh, Producir un, un, un metro cúbico de, de aceite industrial, eh, bien sea de lubricación para potencia hidráulica o, o de temple, pues eh, más o menos eh, produce 3.800 eh, kilos de CO2. Mientras que, que nuestra planta eh, se, eh, cueste, o sea, esto emite un litro, o sea, un metro cúbico procesado pues, 154 kilos de CO2. Eh, esto es eh, siempre que y cuando bueno, esto es, sí, lo que cuesta producirla. Luego eh, el, el ahorro de CO2, podemos pasar a la siguiente, depende un poco de si consideramos que, que este aceite. Se, cuando se incinera se reutiliza esa energía o no se reutiliza. Si esta energía se reutiliza, estos 2.800 que pone a la derecha, kilos de CO2, pues se utilizan para calefacción cuando se quema el aceite o otros usos, pues se, se, se usan, por tanto el ahorro eh, se viene, terminamos más o menos por la producción de este aceite, que es eh, los 2.000 kilos de CO2 que quedan a, a la izquierda. Si consideramos que el aceite se incinera y no se usa, pues el ahorro estaría en torno a los 3.600 eh, kilos de CO2 por metro cúbico procesado, porque más o menos eh, eh, la huella de carbono de la instalación nuestra es de 150 a 160 kilos de CO2 por metro cúbico procesado frente a los 3.800 o unos 1.000 si consideramos que este aceite industrial lo hemos reutilizado la energía al quemarlo. Eh, podemos pasar a la siguiente tenemos también este es el, un poco el desglose de las emisiones de nuestra planta no eh, bueno pues está el tema de los transportes 25 kilos de CO2 el tema del aceite que se usa para limpiar cuando pasas de un aceite a otra es un aceite especial que el fluxinol para entre entre pues cuando ¿no? tienes que limpiar si pasas a, a procesar aceites distintas tienes que, que usar este producto y luego eh, pues también el, el lubricante eh, el booster, que es el, donde está el meollo de, del tema, o sea, el booster es el, el producto que hace que, que se produzca la esencia de las nanopartículas, que es la digamos la, la parte química del proceso de doble separación. Luego viene la mecánica, que es la sedimentación y el filtrado. Y bueno, esto está sumado a los 150 y tantos eh, kilos de CO2 por metro cúbico procesado. La siguiente. Bien, y luego ya para finalizar pues un poco lo del tema del, del grant, nuestro proceso, vamos a pasar a, a la siguiente. Bueno, esto como lo han explicado ya, pues pasamos también y vamos directamente a nuestro caso. Nuestro caso es este, nosotros empezamos el, el 1 de abril del 2021 preparando documentación, no hubo tampoco mucho tiempo y el periodo de seguimiento de este proyecto pues dura teóricamente 47 meses hasta el 2025. Nuestra inversión eh, fue de CAPEX de 2.700.000, esto incluye el, la inversión de la planta más la reforma del edificio donde va la planta, que era un edificio eh, pues digamos eh, que no reunía las condiciones y hubo que reformar, aparte había unas calderas, hubo que quitarlas y todo eso antes, previamente, las íbamos a quitar de cualquier manera porque se sustituía el sistema de calderas también por otro sistema más eficiente y eh, bueno… Eh, y también eh, la, la, la construcción de un edificio anexo eh, nuevo para almacenaje de los IBCs o, o GRGs de aceite, aceite procesada, aceite pendiente de procesar y demás productos, que es lo que hemos visto antes, eh, estos edificios hemos visto muy rápidamente. Entonces, eh, ¿podemos volver al anterior? Eh, un momento. Mm. anterior. Bien, pues eso. Eh, nosotros, eh, a lo largo de la vida del proyecto, de 10 años, estimamos eh, de manera conservadora un ahorro de 15 toneladas de CO2 equivalente. Eh, 15.000, Carlos. ¿15. Sí, 15.000 eh, basado, en, sí, 15. 000, eh, basado en, en un business plan conservador, digamos. no Luego, esto puede ser excedido eh, seguramente en base a conseguir más clientes y en base a, al tipo de aceite que procesemos a... a a menor viscosidad, pues el tiempo ciclo y la capacidad de la planta se aumentan. ¿no? La planta trabaja por lotes y el tiempo ciclo, sobre todo en la fase de sedimentación, depende mucho de la viscosidad del aceite, aunque hay dispositivos y sistemas para calentar y, y, y demás, pero tampoco se puede calentar mucho porque eh, al final hay que elaborar recetas para cada tipo de aceite que tiene su complejidad y, y también corre ese riesgo de destruir algún, algún aditivo. ¿no? Entonces tiene su truquillo y hay que hacer primero bastantes pruebas en el laboratorio y demás. Eh, bueno, y estos son los hitos, los diferentes hitos que hay. Eh, nosotros firmamos el gran tagrimen, creo recordar, en diciembre, o sea, para que os hagáis una idea, primero tienes que presentar toda la documentación que ha comentando Carmen también, luego pasas el proceso de selección y, y pues nosotros de más o menos, eh, de unas 250 empresas o esto que presentaron proyectos, eh, se seleccionaron unas 30, 32, 35 por ahí. Eh, que pasaron el filtro y, y luego ya pues empieza ya las reuniones entre nosotros, Zavala y, y eh, Cinea para pues, para afinar un poco los temas y demás y luego se llega y llegará la firma del Grant Agreement eh, que es uno de los hitos y bueno y luego ya los siguientes hitos van relacionados en base a a los, a los primer año de operación segundo año de operación y tercer año de operación, que es el mes 47, que es el 2025. Entonces, en todos estos hitos hay que presentar documentación eh, eh, respecto del proyecto y respecto del tema de los, de los ahorros de, efectos, o sea, de CO2, eh, digamos, porque la ayuda está condicionada también a, a cumplir esos objetivos de, de ahorro de CO2 que tienes que demostrar a lo largo de, de los primeros años de operación. Y bueno, eso es lo un poco la. Bueno, yo por decir para finalizar que, que es una experiencia nueva que, que hemos tenido en, en la fábrica y que verdaderamente al final hay que trabajar, ¿eh? hay que trabajar fuerte, y, pero si se encuentra el camino y el apoyo para esas partes que una fábrica no conoce eh, a nivel de cómo funciona la Comunidad Europea, pues se puede lograr y que al final. También ayuda a que toda la organización se ponga a pensar en temas, todavía más, digamos, en temas de, de economía circular, de, de, de, de disminuir el consumo de, de energías, etcétera, etcétera. Yo creo que para nosotros nos ha valido la pena y nuestro balance pues, es muy positivo al final. Sí, bueno, sí. como ha comentado Julián, ya, eh, ya por, por acabar un poco, eh, la planta está ya disponible desde mayo, que es lo que hemos presentado, y estamos, pues eso, eh, a punto de… De, de, de, de procesar eh, para cliente externo los, los primeros lotes. Todavía no, no hemos hecho el primero, pero, pero estamos en ello. Vale. Pues muchísimas gracias a, a todos, a, a Laura Alcoberro y a Carmen Millán, de CINEA, y a Julián Jiménez y Carlos Gil, eh, como caso súper de éxito en, en Navarra, de SKF. Y bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo, hemos hasta pasado, sobrepasado un poco, entonces no vamos a poder coger las preguntas eh, aquí en línea, lo que sí que haremos es, las recogeremos por email y os contestaremos, preguntaremos a los oradores y os contestaremos por email eh, Esperamos sobre todo que haya sido de utilidad, nos aparece un panel de, de lujo eh, y esperamos que toda esta información sirva que sea la, hayáis encontrado concreta y práctica y que os sirva para a otros agentes para participar en, en esa convocatoria abierta del Programa Europeo de Innovation Fund. Eh, nosotros nos veremos ya a la vuelta de verano con los próximos webinars y, y, y nada más. Muchas gracias a todos. Saludos desde Bruselas. Muy bien. Adiós, Beatriz. Hasta luego. Adiós. Muchas Hasta gracias. Luego. Vale, vale. Adiós. Adiós. Thank yeah. you.